Ángel de la noche, en la soledad, en tu encuentro contigo mismo, descubrirás que la serenidad y la concentración, serán tus aliadas, aceptación de algo que no querías, pero cuídate de no llegar a someterte, deja ir todo lo que te está dejando atrás, esto puede ser cosas del pasado, vidas anteriores o los actuales. Es necesario para liberar la ira, el dolor y el resentimiento, que te impiden seguir adelante con tu vida. Llegas a una metafórica playa de revelaciones interiores, donde antes no habías llegado. Será un día fructífero, que dependerá de ti. El color violeta es un maestro espiritual, y trae la iluminación, claridad y visión. Este color es por el crecimiento espiritual, y trabaja con los más altos niveles de pensamiento, sin utilizar los sentidos físicos. El uso de la lavanda, las flores y plantas de color púrpura, junto con amatista, te consolarán y te protegerán. Arcángel Zadkiel es el ángel asociado con esta palabra. Y puedes invocar su llama plateada y violeta para transmutar estos sentimientos. Imagina un círculo de estas llamas, y coloca las personas, situaciones o sentimientos hacia el centro. Esto ni a ti o tus seres queridos puede hacer daño, pero quemará las emociones negativas. El arcángel asociado a esta palabra es Zadkiel y puedes llamar a tu llama violeta de plata para purificar el cuerpo, la mente y el alma, para sanar las emociones y las creencias negativas. Esto te ayudará a seguir adelante con tu vida, con lo que el perdón para ti mismo y otros